sin que sirva de precedente vamos a entrar en un camino desconocido ahí seguí corrió lo que a mí me la cova del Sermitans, uno Grimpada equipada, uno ¿vale? y para aquí que es de donde venimos, es esta, Vaga del Farel ¿Eh? o sea, vamos a coger la de para acá, para Caldas iríamos para allá, que es la pista ancha ¿vale? nos vamos a meter por aquí lo mismo, esto está muy cerrado, ¿eh? y no me no me. No me meto. Si está muy lleno zarza y tal, yo no me meto, ¿eh? ya, ya lo digo. Si no está un poco sencillo, no paso de tonterías. Pero bueno, vamos a empezar a andar a ver cómo se plantea la ruta. Porque posiblemente es eso que le dice grimpada, equipada. Habrá alguna cadena, o alguna cuerda, o alguna grapa y seguramente es para subir a al la cantidad o posiblemente sería para eso bueno, de momento de momento eh, no está tan cerrado que no podamos pasar es eh, subidita pero está bastante bastante, estaba más sucia abajo aquí se va aclarando un poquito así que como en teoría era medio kilómetro bueno, medio kilómetro aquí se hace más lento, pero bueno que tampoco parecía que fuera mucha distancia lo que es el primer objetivo que parece que era la... no, la grimpada no me acuerdo si era un kilómetro y medio bueno, da igual aquí vamos está chulo, ¿eh? está chulo observarlo así Ah, bueno, esto debe ser ¿Debe ser esto la grimpada equipada? Pues como sea esto me río Bueno No, no creo que se refiriera a eso no, no creo Que por poner una cuerda Digan como que es una grimpada equipada No creo Debe ser otra cosa más grande chulo, ¿eh? Lo único, que no hay ni Dios. Aquí no te ve ni Dios. Porque esto ya ves, salió del camino, que ya por el camino no pasa nadie. Por el otro grande, imagínate por el pequeño. Estamos a domingo, pero es que tampoco va a venir nadie a pasearse por aquí. Los peligros que tiene... Es un poco el trail así en... en ...descubriendo caminos es ese... un poco solos... ...venga... ...sigue para arriba... ¿eh? ...bueno al menos haremos positivo andando... ...mira aquí más cuerda... ...aquí más cuerda... ...tampoco es que esté súper fuerte pero bueno... ...mira es un detalle ¿no? ...que ayuda un poquito a... ...yo por lo menos que voy sin... ...sin una mano... Me ayuda un poquito. Si fuera así, la cámara sin problemas. Pero bueno, no va mal. Aquí que resbala un poco. Y seguimos subiendo. Venga, no grabo más para no cansaros. ¿Eh? Lo más alto sería allí, pero. Pero bueno, no sé. Este de momento vamos para arriba. Lo mismo. llegado bastante arriba. No sé, estaremos a 500 sobre el nivel del mar o algo, algo, así ahora mismo. 500, algo así. Fijaros, fijaros dónde estamos. Bueno, esto da igual, el casco. Eh, mira, hay una ermita teóricamente por aquí cerca, pero todavía yo creo que no hemos llegado, ¿vale? Pero mirar, venimos del senderito ese, del senderito ese. Todo peñasco, todo peñasco así, bueno, peñasco, todo no, pero muy estrecho, todo muy, ¿vale? Eh, muy húmedo hasta he pensado que en algún he empezado a bajar un poco me ¿eh? Eh, ha llevado el camino para abajo y digo ya veremos no me fío digo porque lo mismo me doy la vuelta porque si voy para abajo no quiero yo lo que quiero es volver al camino aquí, no quiero hacer rodeos cosas raras que no me lleven a ninguna parte aquí una cadena vamos a intentar engancharnos como podamos con una mano y a ver si queda medio que esto se pueda grabar bueno tampoco en principio creo que puedo subir sin se puede subir sin cadena las eh, alfelines las ultra agarran, pues pues vamos a seguir. Pero esto está divertido, ¿eh? está divertido. Y otra cuerda plana para engancharse, pero bueno, de momento no necesitamos engancharnos. Y ya empieza el sol, que es la parte de la cima arriba. Pero no sé, no sé a dónde me va a llevar esto. Todo muy guapo. Pero vamos, que tampoco quiero estar mucho rato por aquí Si sí, no veo ninguna parte Lo que quiero es hacer kilómetros Y entrenar, no andar Y sí, por aquí sí, Tampoco está muy claro a veces el camino Pero bueno, más o menos se va viendo No está muy claro, ¿eh? ya, mira Mira cómo se ve el camino tampoco Vamos a ver Aquí a dónde llegamos el tiene que ser por allí. Muy, muy estilo carrera, ¿eh? Muy estilo carrera. Aquí ya da el sol, pero no nos equivoquemos. Que aquí tenemos el sol, pero ojo, porque luego a la vuelta nos metemos en la penumbra total. Penumbra total. O sea, que aquí hay el sol porque estamos en lo alto. Y de tarde da allí el sol. Pero en cuanto nos bajemos abajo, todo penumbra. O sea, que no nos fiemos detrasarnos demasiado voy a andar un poco más por aquí a ver a ver dónde vamos muy chulo pero pues digo, también muy entretenido y tampoco me interesa mucha piedra grande ahí. por aquí tiene que ser pero todo esto piedra bueno como ruta guapísimo ya lo veis en Caldas de monbuí. ya me diréis mira qué peñascos todo peñasco gigante bloque gordo pero bueno, voy a guardar la cámara voy a estar por eso, voy a ver si encuentro algo interesante y si no, me doy la vuelta, venga, hasta luego Está chulo, está chulo, hay que seguir las flechas verdes, las flechas verdes nos van diciendo para dónde, pero mira, mira, mira, está, uy, que me voy, eh, está divertido, hay una cadenita aquí que no haría falta, pero bueno, yo voy a ponerme la cámara fija aquí en el, en el, dedo este. aquí más o menos, y ya sé que no va a ser super pero al menos, al menos, no necesitaré las manos. Ya mucho, ¿se ve? Sí, yo creo que se ve Vale, pues ya está, ¿eh? No tiene mucho, mucha historia, ¿eh? No, no tiene nada, la cadena bueno es una masa más Tampoco es necesaria Hostia, pasada, ¿eh? A ver, aquí con cuidado Están Un poco expuestos Ya está Un agujero Joder. Buena vista, ¿eh? Sí, sí que estamos subiendo al Peñasco, al final hay subida al Peñasco, ¿eh? Un poco difícil de encontrarla, pero, pero sí que está... Bueno, bueno, estamos llegando arriba, pero no, no sé si voy a llegar a, a arriba del todo. ¿eh? No me quiero entretener. No me quiero entretener mucho. luego hay que bajarlo es el problema que yo le veo y luego las señales no están tan claras como para subir las flechas para subir pues más o menos tenemos las verdes y roja ahí nos va avisando de la zona por donde hay que pasar si no eso tiembla mucho pues allí había unas, unas cuerdas allí había peñasco y unas cuerdas pero eso es imposible, con esa cuerda no esa no es una cuerda va para subir, para escalar o sea que supongo que sería como un anexo para si alguien hace una vía tener como un seguro, pero vamos, no te puedes pensar ahí oye, pues hasta aquí por la caminada 15 de abril eh, no sé qué mes del sendé 15 de abril 2007 Graons Els Ermitans. vale, pues venga, vamos por las grapitas estas vamos por las grapitas esto es como una mini ferratita muy simple, muy simple, no tiene nada, no estamos tampoco muy expuestos, no hay caída, no hay caída de altura ni nada. Eh, y llega, llega arriba, eh, ya no me complica mucho, es que, pero pues es que digo, bueno, parece que, parece que me lleva un poco más arriba, parece que me lleva un poco más arriba, un poco más, un poco más y aquí estamos perdiendo el tiempo. Y allí todavía es más alto que yo hay una casa allí lo alto, madre mía, para llegar allí. Pues ya está. Yo creo que aquí sí que ya me doy la vuelta eh. Ya estamos en la parte de arriba del todo Prácticamente de lo que es este Allí como una caseta Lo alto Ya está Me doy la vuelta, no me complico más Todo bajaba, Que son las 3 y 20 3 y 20 3 y 20 Y no es solo que tengo que volver, tengo que ir más hacia Caldas Para ganar algún kilómetro O sea que, vámonos pero ya Nos vamos ya dos cuerdas que os decía pero eso es, es una cuerda es cuerda de escalada pero está muy muy pasado ya muy caducado y vete, está allí como supongo pues como una como un seguro a más a más supongo para el que suba en vía supongo ¿eh? que yo, yo no entiendo mucho tampoco así de, de escalada así muy profesional pero hay ahí hay, hay grapas digamos hay argollas y tienen el, el mosquetón y allí supongo que tienen como una reunión bien montada se supone que segura, se supone que segura el que lo sepa habrá que ir por donde yo he ido y rodear por arriba hasta sumarte por arriba y bajarse a Rappel aquí pero bueno, ahí hay como una zona de piedras bueno, no he visto el desvío pero posiblemente hay aquí algún caminito que te lleva justo ahí a la, a la base de ahí donde bajarían, ¿no? supongo pero está todo, fíjate cómo está esto de árboles a lo mejor estaba abierto el camino pero se ha tapado con el árbol que estamos bajando buscando el camino porque no está muy bien marcado eh, me parece que era esta piedra por donde subió me parece que era esta pues digo, no está no está muy claro aquí está la marca verde verá por aquí por aquí digo, tengo que ir deduciendo un poquito un poco la idea y acordándome mucho de memoria de por dónde he pasado que no es tan sencillo ¿eh? yo soy muy malo orientando eso ya mi mujer lo sabe, mi familia lo sabe. yo orientándome soy muy malo muy malo con el coche sobre todo <risa> así que en montaña tengo que mejorarlo porque si no me perdería o sea que dentro de lo que hay me tengo que espabilar con una espabilidad, aquí están marcas verdes pero claro, las ves a la las ves a pa ir para allá para volvernos, las ves hasta que no estás bueno, vas confirmando confirmando marcas intentando acordarte de memoria todo lo posible de por dónde has pasado, ¿cómo que no corremos? pues no corremos porque voy solo yo me parto de una pierna y a ver qué hago entonces aquí no podemos tontear, vamos absolutamente solos, aquí no pasa nadie, no podemos tontear para nada, aquí hay que ir pie sobre seguro. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Alguien lo conoce? La subida al farell Esta es la subida al farell Los que hacen bici lo saben todos. La subida al puerto este, bueno, subida al Farell Me parece que no me acoséan 6 o eran 12 para arriba. Jodilla, ¿eh? Yo la he subido corriendo también. Eh, y aquí hay un camping. El Pascualet. Y el campo de fútbol... no bueno, me está, está para allá, me parece. Bueno, pues nada, nos damos la vuelta. 14,56 kilómetros. Eh, hay que contar que he ido arriba al, al Picacho. Si no hubiera ido al Picacho, habría menos kilómetros. Con esto me salen unos 30. Así que me voy directo para donde tengo el coche. Cuando esté llegando... No me voy al coche. Sino que voy a la, a la zona de serie de cuestas de siempre y me voy allí a hacerme unas cuantas, para subir del nivel y subir kilometraje y cumplir, y ya está, o sea, ahora me salen casi 30 bueno, no llega porque subí arriba 28 por ahí y luego me pongo a hacer series de cuesta cada una es un kilómetro, 500 y 500 una serie un kilómetro, serie dos kilómetros y ya está 34, 35 kilómetros, algo así, cumplir, venga seguimos tengo agua Mira, ahora me queda esto, más las dos botellas, más lo mismo, más o menos, disotónica, isotónica, ¿vale? Esta es la de agua solo. Pero tengo que hacer la tontería de llenar agua, porque he encontrado aquí un riachuelito, ¿eh? Es nada, una salida de agua, fijaros que chiquitita, una salida de agua, pero limpia, limpia, que viene así de, de que rezuma de la montaña toda la zarza, y esto está limpio, ¿vale? No es de ganado ni nada de eso, así que voy a llenar aquí con cuidadito, y voy a llenar un poquito de agua... A ver qué tal, a ver cómo está el agüita. Aquí en la parte esta parece que es la que está más limpia. Aquí en este lado. Ahí, ahí. Bueno, lo que pasa es que claro, casi no llenas, porque se me va hacia, no hay poca profundidad. Voy a hacer como una pocita pequeña y que se limpie de, de, de, de polvillo y cuando salga la pocita meto el, el bidón, que tenga más profundidad. bocita hecha y ya, ya se ha ido ¿eh? He hecho aquí como un surco con la mano le hemos hecho el sal la salida ¿ves? para que se vea, veis que el agua corre, si no corriera sí que entonces estaría mal, pero el agua corre, mientras corra no hay peligro vamos a sacar aquí un renacuajo que este, este pobre, bueno es que es de agua él es de agua, se mete por el agua, él es de agua no tiene problema, por si no se iría, se iría para afuera es un escarabajo de esos de agua, no tiene problema está buscando, yo que sé un rincón donde meterse ah, o se para allá, ahora meteré no lo voy a soltarlo. Se está intentando. Ah, espérate, ven aquí, pequeñajo. Ve. Lo tenemos aquí. Lo vamos a poner. ¿Dónde? Aquí. Ahí. Fíjate el tío cómo, cómo le gusta el agua, eh. Le gusta, le gusta el agua. Bueno, venga, vamos a lo nuestro. Digo que no pase el coche no haya a pisar el soplas venga, vamos a llenar el escarabajo, lo tenemos ahí y yo voy a llenar aquí, que está el agua limpia, cristalina, limpita, limpita ya está bueno, hemos llenado un poquito ¿eh? y ya está porque se trata de no hacer polvo que no se nos meta a tierra también se podía haber hecho aquí. La verdad es que aquí hubiera sido casi mejor hacer aquí el rincón. Ahí estaba casi más limpio. Bueno, pues ya está las tonterías. Bueno, ya que he encontrado agua. Bueno, es un punto que si sabes que siempre tienes este agua cayendo, es fabuloso. Tú con, con que tengas un caño, ya has salvado el día. Ya lo tienes arreglado todo. Ya sabes que no tienes que ir con tanta agua. Venga, seguimos. Graba, graba, sí. Eh... Bueno, iba a decir, digo, ahí hay agua, pero está cerrada, es como un pozo. Hemos llegado a la otra, ya habéis visto el riachuelo y ahora estoy alargando hacia la otra banda. Eh, también voy hacia Sebastián de Bonmayo, San Sebastián de Bonmayo. Se va por varios caminos. Esto es un riachuelo que es el de antes, es el de antes el mismo. Aquí estaría un poquito más limpia porque no ha pasado por ningún lado, pero aún así tampoco, tampoco nos pondríamos a beber, ¿vale? pero bueno, estaría algo más limpia que allí, que ya ha pasado por varias casas allí, y a lo mejor hay algo de ganado, y ahí está peligroso, ¿vale? Pues nada, largo, muy poco, llevo tres horas ya, las 5 menos cinco, menos diez, más o menos, y tres horas limpias, yo en realidad, pues llevaré tres horas y media, porque he a la una y media, o sea que, he a las una y media a correr, bueno, pues, bueno, alargando camino, llevo ahora 20,65 kilómetros y 770 positivos 3 horas limpias ¿eh? lo que hago claro es que se ha un montón y ahora ya está, en 10 minutos a las 5 en punto me doy la vuelta porque se si hace de noche a las 7 me interesa al menos lo más gordo, pasarlo de día aunque esté un poco en penumbra cuando esté llegando, terminando lo más gordo, lo más técnico, lo más complicado, pasarlo de día. Bueno, bueno, 28 kilómetros llevamos. 27,950, 28 kilómetros y 1.085 positivos. Y nos quedan de positivos que hacer todavía. Me parece, no, 950, no, no, no, no, no que va, no, no, eso ya os cuenta que no llevamos, no, no, no porque hemos hecho otro camino variado entonces no, no, bueno pues nada llevamos eso, 1070, 1085 positivos son las, bueno llevamos de tiempo total 4 horas 27 de la broma ¿eh? porque cada vez que grabo cada vez que hago algo me entretiene muchísimo solo sacar la cámara y tengo que limpiarla cada vez con, la, con el pañuelo cada vez que hago una toma, entonces es muy lento todo, pero bueno también me lo tomo con más filosofía y me va mejor, porque cuando saltas a distancias más grandes que no estás entrenando es bueno tomárselo con filosofía sin prisas, que si no lo lesionamos sin prisas, cuando tengamos ya esta distancia otra vez cogida que las piernas se acostumbren a tantos kilómetros entonces la, ya vamos subiendo ritmo, ya podemos, tanto sin cámara podemos decir, venga, vamos hoy a darle un poco de, de vidilla a ver cómo nos sale, ¿no? pero en realidad, ya digo, la cámara por un lado me hace perder tiempo pero por otro lado me controla el sentido de que me hace, pues eso, como ahora andar, eh, que a lo mejor estaría aquí corriendo para abajo, pues me hace subir un poco más tranquilo y también va bien para conservar mejor las piernas y que todo vaya sentándose Ahora cuando lleguemos allá a la zona de... Donde hago las series, ahí haremos unas cuantas, porque fijaros que de día todavía, o sea que tengo margen de sobra. Así que aprovecharemos para hacer alguna serie y sacar algún, de, algún poquito más de verdad. Venga, aquí hay un poquito más de luz, un poquito más de luz. Nada. 35 voy a hacer ahora, son 34, 340, más o menos en esta serie ya saco 35 y algo esta es la segunda la tercera que hago ahora es subir y todavía haré yo creo que tres más o menos tres y luego volver a donde tengo el coche que es para arriba y ya acumularemos, no sé, 150 de las series y 100 más de llegar al coche positivo, o sea 250 más y llevamos 1180 1400 positivos 1400 1500 positivos Algo así, ¿vale? Y hasta intentaré sacar los 40 Porque digo, ah, no me sale Pero luego digo, ah, venga, aquí nos ponemos con la serie Y al final todo sale, ¿eh? es cuestión de echarle paciencia Y ya está Y me he puesto a grabar ahora, quería grabar cuando llevaba la de 38 o algo así Pero es que luego no se ve Luego no se ve Esto ya está un poquito oscuro Y luego la calidad de la cámara es peor La calidad del vídeo Pues vosotros no lo veis que parece que está claro Pero los pisales se los ha ahorrado no, no tiene la calidad, ¿vale? Porque no hay luz. Así que... Ya está, llegamos abajo. Donde el otro día explicaba lo de las series. Te digo, yo tengo las series... Casi todas, casi siempre... Las hago cerca de casa, no las hago aquí, ¿eh? Aquí es bueno, depende si vengo con el coche. Pero... Tengo todo de pinchos. Las mallas flipas, ¿eh? Las mallas flipas lo bien que van, ¿eh? Ya las probé el otro día en... 21K... Hoy la vamos a probar en 40 más o menos, 38, 40k. Y bien, bien, ¿eh? bastante bien. Mucha compresión, por eso hay que cogerse siempre. Ya digo, con estas hay que cogerse dos tallas más. Dos tallas más. O sea, yo peso 64 y la de 60-70 de kilos es la que debería coger. Pues no la he podido coger. La de 70-80 kilos tampoco la he podido coger. Tengo que coger la de 80-90 kilos. Ojo con eso, pero 15 euros. 15 euros. Son la versión running, no la versión 3. La versión 3 vale 30 euros, ¿vale? Venga, vamos a darle para arriba a la serie. Vamos cansados, pero bueno, se va pudiendo hacer, ¿eh? He pasado por el coche que pasaba de largo. De hecho, he bajado más bajo, el coche está más alto. He pegado un trago de agua y he dejado las boteas que daban por culo ahí atrás. Las botellas vacías del agua. Me he tomado medio gel, que ya lo llevaba aquí, ahora ya lo he dejado el medio en el coche. Y he bebido agua. No he cargado, pero sí que he bebido agua para llevar esa ventaja y ya está. Con lo poco que me quedaba aquí ya me apañó. Y ya está. Las pruebas de de la maicena ha resultado ser mejor la maicena que la barrita esta. No va mal la barrita a trozos, pero da más set, se nota que da más set. Caloría a lo mejor da un poco la proporción de, de chute de más o menos a lo mejor similar. Pero la papilla no está de la maicera no pide nada de agua porque ya es húmeda inconveniente que ya tienes el peso pesa más, claro, que un trocito de barrita peso mayor, pero ya llevas el agua entonces tú tomas te da energía te mantiene el estómago bastante fino, bastante bien y no te pide agua prácticamente nada casi como si no hubieras tomado poco, pero vamos casi como si no hubieras tomado eso Este es el ritmo ultra. El trote cochinero. Haciendo despacito. Despacito, ya lo veis, muy despacito. Que puedo hablar. Despacito, es que si no... Nos morimos. Tiene que ser así, pillar el ritmo. Una vez que le pilla el ritmo... Ya aguanta lo que quieras. No llevo ahora las pulsaciones. Iba a decir las pulsaciones que llevo. A ver... Dos voy al 86% de mi rango por eso, porque voy muy suavecito si fuera haciéndolas en condiciones que solo hiciera series que no hubiera pegado el palizón de la tirada larga entonces sí que iría al 90% 92, 93% pero, pero como, claro veníamos muy cansados pues ya hay que ir al 86% del rango 86, 86% no se ve, 86% sí, sí, sí, no hay trampa ni cartón bueno pues seguimos. A ver si puedo grabar alguna una toma más. Y si no, pues mira, dejamos aquí el vídeo. Y hasta luego los pongo lo que ha resultado. Pero bueno, ya, aunque sea, grabaré un momento en el coche llegando. Y grabo un momento. Mira, han salido tantos y ya está. Venga, tío, os queda muy bien. Hasta luego. Vale. Creo que se ve, creo que se ve, ¿vale? Nada, ya hemos acabado. Lo único era simplemente poner esto para que vierais un poco... Que lo vierais en persona, pero vamos, poco, tampoco hay mucho que ver. Eh, que bien han salido 40 kilómetros, quería hacer 41, pero es que no daba. No daba, ya tendría que haber hecho otra serie más y pues, ya, ya se me ha hecho de noche y todo el rollo. Es demasiado, la puedes, la puedes hacer, claro que la puedes hacer, pero... Bueno, nos hemos pasado un poco de 818 de lo que tendríamos que hacer hoy, porque claro, el Polar mira y dice, hostia, lo normal es tanto, pues hemos hecho el 818% de lo que eh, esperan que haga uno, y eso que le tengo puesto la versión Pro, eh, la versión de más de 12 horas a la semana, eh, vale, venga, fecha 21, agenda 21, día de hoy, y a ver si veo, oh, bueno, yo creo que lo veréis vosotros mejor, 5 horas 34 brutas. Eh, sin pararlo, ahora todavía aquí dentro del coche. 6 horas 12. Está al revés, pero bueno, 6 horas 12. ¿Vale? Eso es el total sucio, sucio contando, grabar todo. Si no limpio, 5 horas 34. ¿Vale? Eh, bueno, este no lo he parado. Llevo, no sé, 3 minutos aquí. Eh, pues venga, vamos a ver la sesión. Entonces me dice que hemos hecho eso a 5.34. Distancia 40,05, yo espero que se vea 40,05. Eh, ¿Qué más hemos hecho? Eso es ya la carga extrema. Carga de esta sesión más de 8 días. Eh, training, benefit, entrenamiento, bueno, eso da igual, no entro. Las zonas de trabajo hemos trabajado en la zona 4 y la zona 3, veis, no hemos tocado zona 5 porque al ser tirada larga tienes que ir con menos eh, aprete, no nos metemos en zona 5, como si fuera un entreno, ¿eh? si fuera un entreno, ves zona 4, la mayoría, eh, zona 5 nada, o, o muy poco, no sé, un minuto o dos minutos en zona 5. Eh, si espero que se vea. Si realmente eh, fuéramos un entreno más corto de 15 kilómetros o algo así entonces meteríamos zona 5, ¿vale? un poquito, no mucho, pero la meteríamos un poco en, en algunos puntos eh, ¿qué más? venga mmm, frecuencia media 143 al 79% eh, fijaros que yo siempre digo intento ir más o menos al 82% en plano pues soy al 79% porque claro, es que al final tienes que dosificar y ha bajado un poquito, pero aún así tampoco he ido tan flojo 79% de media de, de rango eh, trabajando, y la frecuencia máxima Hemos estado a 169, que es el 93%. En algún momento ya digo, 169 no sé si ha sido error o ha sido real. Supongo que ha sido real, porque cuando es error se va a 180. Eh, y ya está, eh, los desniveles, calorías 4423, por ciento de grasa quemado un 40%, al ir un poco más bajo, pues en proporción, no es que gasten menos grasa, eh, a ver cómo te diga que no nos equivoquemos, o sea, si yo voy más fuerte no es que diga, ah, pues no gasto grasa porque vas más fuerte, no, es que gasto también del otro y entonces la proporción que has gastado es más, digamos, más tirada al otro o menos de grasa, pero no es que la grasa, el cuerpo diga, ah, no voy a gastar grasa no adelgazo porque voy fuerte como voy fuerte no adelgazo, tú adelgazas igual, lo único que pasa es que también te comes de la, de la rápida, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, eso, 40%, frecuencia, eh, velocidad media 7,2 km hora 18 de máxima, yo lo tengo siempre en kilómetros hora, ya lo sabéis que me gusta más así lo veo mucho más controlable Ruin en eh, index excelente 55, mira, he subido porque estos días estaba con los entrenos, estaba al 52 por ahí me parece eh, parece que había tenido hace tiempo más, pero como claro, estoy saliendo de la lesión pues no, no tengo entrenos muy fuertes Cadencia 77, cadencia máxima, este ya sabéis que lo dobla, eh, 77 son 144, ¿no?, 144 porque hemos andado algunos trozos grabando y tal, entonces ya no vas a 160 y pico, si no iríamos 160 y pico, 170 de cadencia, si solo corres, 160 y pico, 170 de cadencia, porque solo corres, pero como andes ya la cadencia baja, ¿vale?, y, y cuanto más larga la tirada, más de nivel, más andas, y ya está, eh, desniveles... Altitud máxima que hemos estado, 546 metros, desde el nivel positivo 1.400 y desde nivel negativo 1.465, 1.485, ¿vale? Eh, aquí que no se ve. ¿Y qué iba a decir? Eh, eh, este se come más o menos, cada 500 positivos se come unos 25. Vamos a poner 25, podrían ser 30, 35, pero vamos a poner 25. Se come 25 positivos cada 500, o sea que aquí hay unos 75, por lo que miré con el... Garmin eh, Fenix 5 es el Fenix eh, bueno, el Fenix 5X del, del Camille y sí, que él tiraba le, le marcaba un poquito más en la Punky y más o menos es eso, cuenta eso, 25 por cada 500 positivos se ahorra unos 25 ¿vale? Eh, entonces, bueno habría unos, sí, ponle 500 1500 yo creo que sí, cuando, cuando pasa el Strava Probablemente eh, Llegue a marcar en el Strava los, eh, los 1500 aproximadamente ¿vale? Pues ya está, aquí lo dejamos Me voy corriendo, son las 8 menos 10 de la Menos cuarto Me he adelantado. Eh, Ya ya toca, ya toca Venga, hasta luego, queda muy bien Este era el entreno oficial Yo le digo oficial, pero no es oficial Pero yo siempre le digo que una semana antes, el entreno que hago fuerte Entreno oficial de las 5 cimas De las Sin sinsins que la hacemos el 28 En Breda, ¿vale? la carrera esta Entreno oficial, ya lo pondré en el, en el título del, del vídeo, ¿vale? Entreno oficial. Luego nos queda ahora. ¿Cuánto nos tenemos? Nos queda... Mmm, eh, si pudiera mañana hacer 10, no creo, pero bueno, si pudiera hacer mañana 10, eh, lunes, mmm, ya veremos. Si no, pues no haré nada. Eh, martes vamos a poner unos 15-20, miércoles unos 15-20, ¿vale? O sea, 40, eh, jueves, eh, yo creo que por lo menos 60... Si todo va bien, y me encuentro bien, me he encontrado bien, si todo va bien, unos 60 kilómetros haremos antes de la, de la carrera sin sin, que son 50, ¿vale? Hoy hemos entrado 40, 1500 positivos más o menos, ¿no? Eh, 1400 y pico. Y la carrera es 50, 2300. Bueno, ha sido un pelín corto para lo que es la carrera, pero sí que desde de, de trabajo semanal eh, nos habremos ido, pues mira, 40 más 74 que llevaba, 114, ¿no? 114 me parece que son. Pues bueno, hemos hecho 114 kilómetros semanales y hemos hecho, tenía 2.700 más 1.500, eh, 3.200, ¿no? Eh, 3.200, no, 4.200, ¿no? 1.400 o sea, más 2.700 y 4.200, pero da, da igual lo que sea. 4.200 positivos cuando la carrera es de 2.300 positivos en total semanales, o sea que... Que, que está bien, ¿no? Hemos eh, cumplido. No hemos hecho la lo suyo es llevar porque pues, esta tirada larga la hubiéramos repetido semanas antes, la hubiéramos podido estar repitiendo varias semanas antes. Dos meses antes estuviéramos haciendo esto cada fin de semana. Eso es lo suyo. pero Cuando se puede. No Vaya tostón de vídeo. Hasta luego, que bien. I become the beach.